Hotel Río Yo soy Lucía y yo Paula y hoy vamos a hacer un vlog. Bueno, estamos en Junta de Castilla y León porque estamos en el hotel spa. Bueno, como ya os habíamos dicho antes, ahora va, nos vamos a otro sitio que es... nos va a nuestra madre. ¿A dónde vamos ahora, mamá? A Santiago de Compostela. A Santiago de Compostela. Que vamos a estar seis horas en el coche, que va a ser mucho tiempo. Bueno, después de estar un día en Santiago de Compostela, volveremos aquí otra vez. Seis horas más. ¡Ay, qué lindo, por Dios! Pero no a este hotel, sino a otro. Cuánto de a la piscina, pero el hotel estaba cerrado. Bueno, no es que esté que cerrado la piscina, sino... había es que... clases de bebés Entonces, eh, la piscina habría muy tarde y como son seis horas, es mucho tiempo. Nosotros que... No teníamos que ir. Y es mucho tiempo, de verdad. ¿no? Así que no podemos ir, pero el sábado y el domingo iremos a la piscina. ¡Woo! Aquí podemos ver es súper grande, que es súper bonita es súper súper bonito todo tenéis que, que venir aquí aunque es mucho tiempo yo cuando estaba atrás del todo estaba súper súper súper súper apretujada con las maletas y todo bueno, por hacer un poco de tiempo, os vamos a decir un chiste, ¿no Paula? Claro que sí. Estaba un español y un inglés. Entonces, en inglés se sí queda. ¿Y qué dice? en español. Hel, hel. Dice help, que en inglés es ayuda. Entonces, ¿y qué dice el español? Hel, no tengo proyectos. Me gusta. <risa> <mucha pena. risa> Otro, estaba un chino y un español. Y le dice el español al chino. Hola. Y dice el, el, el chino, las dos de la Da mucha gracia porque el chino le decía hola, y entonces el español le decía hola, le decía hola" ahora. ¿No para hablar? claro! <risas> bueno, otro. Bueno, este era de Jaimito. Jaimito se sube al árbol y le dice a la madre de Jaimito, jainito baja del árbol! Y Jaimito no baja. Llega la policía y le dice a la policía a Jalmito, Jalmito baja del árbol y Jalmito no quiere bajar. Llegan los bomberos y le dice a los bomberos a Jaimito, Jalmito, baja del árbol y Jalmito no quiere bajar. Y por ahí pasaba un coro tranquilamente y lo ve y hace bien la aventura. Y pregunta, entonces dice Jalmito, baja del árbol y le preguntan los, los policías. bajo este marzo lo pilláis y esto es largo baja jaimito porque si no lo pilláis y seguro que ya tenéis estos chistes de jaimito pero hay muchos más bueno otro estaba bueno estaba eh, un... un español no estaba jaimito y en la clase de inglés bueno no en la clase de español ¿verdad? este lo explico yo vale vamos había una de jaimito que estaba Jaimito. Le pregunto a Jaimito. Jaimito, dé una palabra con muchachos. ¡Gol! <risa> bueno, otra, otro. A la otro. No, no, no. Y cortamos porque después vamos a seguir.